Al weón, bueno, Batman con Superman se están agarrando ahí, ¡Me foca, me foto, ¡Oh, los buenos! ¡Hey guys! Voy camino al cine de nuevo A ver una película que no me gusta de nuevo Solamente lo hago para ver a mi hombre Que digamos junto con Bastia. Bueno, la situación es la siguiente Estoy esperando a mi compadre en el hoy de la reina Y yo, bueno, se fue a Plaza de Gaña Y estamos justo, bueno, estamos super justo. ¡Mira, bastiancito! Bueno, menos mal. ¡Me dijiste! Pero amiguito, Bastián, menos mal que yo soy provinciano. Pues padre aquí no vengo a estos lados uno la <risa> La de esa. esa. La de todo no, europeo. Hecho <risa> uno me mis allá, uno más acá. Ah. No para van a decir? nada Ya, sale, sale, sale uno, sale uno. sale uno, cosas uno. Oh, nosotros vamos a esperar nomás, pero nosotros vamos a hacer las cosas callados así o que nosotros nos vamos a down, Muchas, warning. <risa> todo te día. 8 años de Marvel. 8 años de Marvel. Y al menos 4 años que hay escenas pre y post, y, post sí, y la gente se sigue yendo antes, güey. Ya, el mini review de Civil War por Marvelita y un gon que no cacha de Marvel. La, mira, es la segunda vez que la veo y ahora. Me gustó un poco más. Como que ya después de ver la por primera vez te das cuenta que en verdad es una película de Capitán América. No una Avengers. Entonces. ¿no no es una, al final no es una Civil War, no. ¿Cuál es el botón nivel de cháchara 4? Sí, porque eh. había cháchara, pero, pero era necesario. Complicado. Sí. Nivel sí. <ríe> <Sí, sí. Sí. ríe> sí. de cháchara número 4. Bueno, Black Panther, la zorra. spider que es Arman, Arman, la zorra. Lo mejor, lo mejor. Man, la, la zorra Lo mejor de la película son los, lo los artistas invitados. Pantera <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Black Kitten, <Sí>. Black, <ríe> Kitten. Sí. Black sí. Kitten. Pero o ¿sabéis es que Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Anmei, bachita rica, weón. Qué nivel <ríe> de miedo. <rí> Se deben estar preguntando qué es lo que es esto, pero ya les contaré. El miércoles salió tarde el vlog y después no grabé mucho, salvo esta ida de nuevo a ver si el work con Bastián. Y eso fue todo lo que grabé. Y hoy día jueves no grabé nada porque en realidad estaba bajón. El, el objetivo de este vlog nunca ha sido los views, ni los suscriptores, ni el número de suscriptores. Solo el número de suscriptores, ustedes son importantes. Pero... El objetivo de este blog es hacer el blog. Entonces cuando lo saco, después de la fecha, para mí es de no tener éxito. Entonces me bajoneé y, y cuando me bajoneo... Me, me... Básicamente por eso hago este blog. Y estoy con la misma ropa del miércoles porque me salió una salida extraordinaria, me fui a quedar donde la Monse, así que estoy usando lo mismo que ese día. Pero me cambié la ropa interior, eso sí que no. Ok, viernes 6. El tiempo que no he grabado desde mi casa porque he estado pasando mucho tiempo en la casa de la monse Me he mostrado mucho mi pieza porque estaba hecha un desastre. Anoche ordené mi pie Hay una de las pocas cosas que me suele el ánimo. Eh, que me suele el ánimo es ver a la monse y la Monse viene a visitar. Y mejor aún porque una de las cosas que más me gusta hacer es ser anfitrión. Y eso se lo saqué un poco de mis viejos. Nosotros vivíamos en el plan de Valparaíso. Esa es la parte plana de Valparaíso. La gente que bajaba al plan a, de hacer trámites, aprovechaba de pasar a tomarse un tecido, pasar al baño, se esquilonizaba. Mi casa siempre, siempre había visitas. Mis viejos siempre amaban tener gente en la casa y son muy buenos anfitriones cosa que, no sé, en de alguna forma me ha gustado mantener. Mis ganas de ser anfitrión se las tengo que agradecer a mi viejo y a mi vieja. Así que si quieren venir a tomartecito, yo feliz. Además, esto me lo teje a mi vieja. Mira. ¡Holy! Se me había olvidado. Oh, que me digo, bueno. Eso te iba a decir ¿Qué le chata? No le chata? ¿Qué derroche? <risa>